Mariscal Sucre Más que una parroquia Es un destino Que utilizará como herramienta de desarrollo Al turismo Cuenta con lugares encantados Que albergan un sinnúmero de flora Y fauna andina La tierra es trabajada Por mujeres y hombres Que tienen como visión El legado del progreso Sus sueños Se convierten en realidad al cuidar y mantener en armonía sus barrios y comunidades. Sus sembríos son el reflejo de que el paraíso puede estar en la tierra. Esto es lo que somos. Ven y descubre los encantos y misterios de Mariscal Sucre.